Hola, diría que, que podemos empezar. Eh, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras y nosotros. Eh, muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de formación de formadores sobre actuar en tiempos de emergencia, respondemos a Next Generation um, EU. Es la primera sesión de, de las formaciones, pero sí que hemos empezado el ciclo ya, el viernes pasado con un webinar dando bastante información que empezamos a desclusar ahora en esas tres sesiones que nos quedan. Explico muy brevemente el, el, ciclo, el ciclo y ya luego doy informaciones más técnicas y os explico de cómo nos vamos a organizar ahora en esas dos horas que nos quedan. La primera pregunta es por qué lo hacemos y por qué ahora ¿no? este, esta formación sobre el Next Generation EU. Mm. Como ya explicamos la semana pasada, en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID, las instituciones están movilizando muy grandes cantidades de dinero público. Ah, antes de empezar, muchas gracias, pues apagar los, eh, los micrófonos, ¿de acuerdo? Luego ya digo algunas eh, pautas más, pero esto creo que es la, la, la parte más importante. Gracias entonces las instituciones públicas, especialmente ahora hablamos al nivel europeo, pero también al nivel del Estado español, están movilizando muy grandes cantidades de dinero en el contexto de la recuperación y respuestas, dando respuestas al contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19. Explicamos ya el viernes pasado ¿no? las ideas generales de que entre marzo y julio de 2020 eh, esas ayudas han, eh, se han visto mucho más relacionadas con respuestas de emergencias y que iban dirigidas especialmente a las grandes in, eh, empresas eh, y rescataron básicamente sectores contaminantes como la aviación y petróleo. Ahora mismo, en el contexto de los planes de recuperación, podemos hablar de la segunda ola de rescates eh, hablamos del instrumento estrella, que es el Next Generation EU, dotado de 750.000 millones de euros y que quiere contribuir tanto al Pacto Verde Europeo como a la Agenda 2030. Y ahora, resumiendo las ideas del bienes, para poder acceder a estos fondos, los Estados han de presentar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. El Estado español eh, quiere conseguir unos 72.000 millones solo en subvenciones. Y ha presentado un plan nacional el 18 de octubre y ahora mismo estamos viendo como muchísimas eh, eh, comunidades autónomas y también grandes empresas están proponiendo proyectos como Endesa, Petronor, Ibatrola o Inditex, por ejemplo. Eh, y creemos que como el volumen de dinero también movilizado es tan, tan, tan preocupante que es absolutamente necesario tener esas formaciones y de organizarnos y de pensar cómo nos queremos eh, movilizar, qué acciones queremos hacer. Y por eso también el Observatorio de la Deuda, Ecologistas en Axonio Mal. Eh, estamos formando, hemos eh, hecho un grupo de trabajo de investigación. Eh, hoy habla más el Observatorio de la Deuda en la Globalización, pero muchas gracias también por las compañeras y compañeros de Ecologistas en Axonio Mal por estar hoy aquí. Hoy en ese ciclo de formación de formadores. Tenemos a Yolanda Fresnio con nosotras y vamos a entrar especialmente en, en, en entender el eh, contexto relacionado con las respuestas y con los siglos de otras crisis que ya hemos vivido. Todo con el objetivo de ayudarnos en las otras sesiones también a entender las barreras estructurales a cuales nos enfrentamos en el contexto del Next Generation EU. Y en la segunda sesión del viernes 20 y del sábado 21, entramos más en las lógicas detrás de traste y una relacionada con los eh, pactos verdes, con, con las ideas claves detrás, con contraargumentos. Y el próximo sábado dedicamos a la creatividad y al activismo de, de concretar actividades o ideas eh, concretas ¿no? relacionadas con, con este programa. Entonces, el objetivo de las formaciones es entender bien el contexto eh, para poder actuar como formadoras en nuestros colectivos y grupos. Y es un espacio de aprendizaje y un espacio también creativo, o ¿no? por lo menos esto es el, eh, eh, es el intento. Ahora, más o menos lo que os espera por tiempo este tiempo. Eh, Yolanda va a presentarnos unas ideas claves. Ahora unos 45 minutos, pero a los 20 minutos más o menos hacemos así un check, un check y miramos si hay ya preguntas directas para ella. Todo facilitado por el chat y después de la presentación vamos a entrar en una dinámica de grupo de trabajos o separamos por grupitos donde podéis debatir, reflexionar y formular preguntas para Yolanda, que luego en la segunda parte vamos a responder con ella. Yo creo que para ahora es la información más importante, mis compañeros también pondrán links a que yo me refiero, lo pondrán en el chat para poder acceder. Entonces me gustaría presentaros el equipo para hoy, que tenemos a Yolanda Fresnillo como ponente hoy, es experta en temas de deuda, finanzas responsables y desarrollo, políticas públicas. Es activista de la plataforma Oratoria Ciudadana del Deuda eh, y también de espacios ecofeministas y trabaja actualmente en el European Network on Debt and Development, Eurodat, en Bruselas. Tengo a mi compañero Alfonso Pérez que facilita el chat del Zoom mi compañero Josep Nula, que facilita el chat del YouTube, y Ana Pérez, también del Observatorio de la Deuda en la Globalización, que nos ayuda con las temas técnicas. Es la técnica PECAP por hoy. Eh, os invito ahora que echáis un súper breve vistazo a las preguntas que ya habéis respondido, que es eh, las preguntas de, de preparación para hoy. A ver si mis compañeros lo pueden poner en los chats. Y así puedes mirar las aportaciones fantásticas que habéis hecho. La pregunta era, y con eso ya entramos en la parte de, de hoy, eh, Next Generation New, ¿qué recuerdas de las crisis anteriores y qué te indignó? Y igual, solo quiero destacar. Acá, los dos más votados, digamos, hay mucho que se puede leer, podéis leerlo con más tranquilidad eh, vosotras. Y me gustaría solo destacar los dos más votados, que creo que son muy significativos. ¿no? Eh, la respuesta una es la... la ¿A qué reguardas la crisis anterior y qué te indigno? La indefensión de la ciudadanía ante el, el despojo de los recursos sociales, laborales, económicos, despedidos, arbitrarios y el rescate de la banca. Y crisis financiera de 2008, deuda, bancos privados rescatados con dinero público y me indignó. Hablaron de reformas del sistema financiero, pero no, no pasó nada. Y con esto doy ahora eh, paso palabra a Yolanda Fesnio y empezamos a escuchar a ver qué nos cuenta hoy. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Yolanda. Vale, pues ahí voy. Eh, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes a eh, Espero no enrollarme demasiado, sé que me enrollaré bastante, pero espero que no sea demasiado. Eh, gracias a ODG, a OMAL, a, OMA, a la ecologistas eh, por eh, montar la formación, no solo esta sesión, sino eh, to, toda la formación, creo que es eh, imprescindible para empezar a organizarnos eh, para que no se repita esa indefensión de la ciudadanía ante el despojo de los recursos sociales, laborales y económicos, como decía una de, de vosotras en en estas preguntas eh, y, y formarse eh, es uno de, los, de esos ejes necesarios ¿no? para poder eh, organizarse y, y responder. Eh, como dice Nicola, vamos a hacer las, o sea, la, la parte de esta de explicación va a ser un poco larga, 45 minutos, pero intentaré hacer una pausa en unos 15, 20 minutos para que sea un poco eh, más eh, participado, que no sea solo yo ah, hablando y puedan hacer eh, preguntas o comentarios sobre la primera parte. Eh, y también intentaré que no sea excesivamente eh, técnico. Los que me conocéis ya sabéis que no costumo a dar eh, formaciones muy técnicas, eh, y, y para algunas igual se os, os queda corto, pero bueno, como mínimo para que facilite la, la reflexión. ¿no? Eh, cuando empezamos a preparar estas eh, sesiones, con eh, la gente de ODG, con Nicola, eh, pusimos tres preguntas encima de la mesa. La primera es eh, hablar sobre cuáles son las causas estructurales, las dinámicas de fondo que explicarían la situación de crisis en la que eh, eh, nos situamos eh, hoy. ¿Qué diferencias hay con eh, crisis anteriores y qué, y qué similitudes? Eh, y una última es cómo han respondido las instituciones ante crisis anteriores, que es lo que vincula digamos más con, la, con, con el objeto de la formación en general sobre el Next Generation Europe. Yo voy a hablar muy poco de Next Generation, o casi nada, eh, sino más bien de este contexto, ¿no? del contexto de crisis, de eh, relación con crisis anteriores eh, y, de, y, y de respuestas en general de las instituciones a, a estas crisis eh, anteriores. ¿no? Eh, lo primero, y, y creo que me repito más que el ajo eh, los últimos eh, meses, y es que esta crisis no es una crisis que solo responde a, a la pandemia, que solo responde al impacto de la COVID, como nos quieren vender desde muchos eh, ámbitos eh, económicos y, y políticos, eh, el capitalismo es un sistema económico que cada X años, cada pocos años, cada vez menos años, eh, muestra sus límites y es un sistema eh, que en realidad funciona como una sucesión eh, de crisis, es decir, de épocas de destrucción de riqueza para, eh, a través de eh, diferentes mecanismos e inversión en, en ciertos nichos de, de negocio innovaciones, eh, ¿no? seguir esas, eh, es, es, esas crisis eh, con épocas de, de crecimiento. Eh, voy a compartir, no voy a compartir presentación, pero voy a compartir ahora eh, un momento la pantalla para que veáis un poco a lo que me refiero. Antes he hecho la prueba y aquí. Eh, el, eh, el Salto, la, la revista, el periódico digital El Salto, al eh, que si no conocéis, os invito a conocer y uh, suscribiros, eh, hizo hace dos años una, <coughs> un especial sobre los 10 años de la crisis financiera de 2008. Hicieron este reportaje sobre cronología de crisis y burbujas financieras esto de alguna manera muestra esta idea de la concatenación de crisis. No sé si estáis viendo, esto es la, la, el típico gráfico de las, lo que se llaman las ondas de Kondatriev. Eh, he dicho que no sería muy técnica, pero bueno, esto es un poco técnico. ¿no? Es eso, ¿no? Cómo, cómo el capitalismo eh, se estructura a través de esta sucesión eh, de crisis. Eh, Kondatriev es este economista que ya en, mil, en 1780. Eh, digamos, eh, teorizó sobre esta sucesión de crisis como motor eh, del sistema capitalista y la realidad y la historia le ha dado eh, la razón. ¿no? Os recomiendo mucho y os pasaré el enlace de este artículo de, de, del Salto de los compañeros, eh, creo que fue Yago, sí, Yago y Ana Álvarez eh, porque veis eh, no sé si estáis viendo la pantalla va haciendo ¿no? como una cronología de, difer de diferentes eh, crisis eh, desde el siglo XVII hasta la actualidad. ¿no? En aquel momento, eh, a mí me pidieron un artículo sobre deuda, está mal hablar de una misma, pero en aquel momento ya hablábamos de las crisis, en este caso de deuda, que venían, y en este artículo de las crisis de deuda que, que, que escribí para el salto, ya hablábamos que, eh, pues, por ejemplo, inversores como George Soros, o dirigentes del Banco Internacional de Pagos, que es como el Banco de los Bancos, avisaban de una nueva crisis financiera y una nueva crisis económica que estaba eh, al llegar. ¿no? Eh, el propio Salto hizo también otro artículo sobre la cuenta atrás para la próxima crisis, esto es de 2018, ¿no? Y, y no solo los medios eh, alternativos, sino otros medios digamos más mainstream. Aquí tengo el, el Economista hablando en 2017 de la futura crisis de 2020. Eh, pero os podría poner aquí artículos del Financial Times eh, hablando precisamente de esos peligros de una nueva crisis económica a partir de 2000. Había como debates de si la crisis económica sería en 2019, en 2020. Eh, por lo tanto, esta situación en la que nos encontramos hoy también eh, responde a otras causas más allá del impacto que ha tenido eh, la COVID. ¿no? Por eso creo que es importante vincular voy a dejar, perdón, de compartir pantalla, de vincular eh, este análisis del contexto no solo con el impacto de la COVID sino con esta situación eh, de crisis eh, económica eh, y multidimensional, es decir, no solo económica sino social, ambiental eh, financiera <coughs> Eh, mucho más amplia eh, y, y que sus raíces van mucho más allá de lo que estamos viendo. ¿no? ¿Cuáles serían esas eh, raíces? Ya me vuelvo a la, a la explicación. ¿no? Bueno, pr primero eh, hacer una reflexión sobre cómo desde las instituciones internacionales, gobernantes, economistas, ortodoxos, élites, siempre buscan eh, causas exógenas, eh, puntuales a estas crisis, es decir, no, no apuntan a esos límites estructurales del sistema capitalista, sino nos dicen pues eso, ¿no? que es una pandemia, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hay algunas manzanas podridas como Lehman Brothers que han hecho que el sistema se caiga y que hay que arreglar esas manzanas podridas que hay unos intereses geopolíticos que hacen que suba los precios del petróleo en el año 73 y que eso genera una crisis, cuando en realidad las raíces, como decía, ¿no? son mucho más profundas. ¿no? En el, el análisis eh, marxista de la economía, y no voy a entrar porque además yo no he estudiado a Marx y no me voy a hacer ahí la, la entendida, eh, pero habla de algo que yo creo que tiene mucha razón, que es eh, que el capitalismo entra de forma cíclica en crisis de sobreproducción. Eh, es decir, el, el, el sistema produce más de lo que el, la, las personas a nivel planetario somos capaces eh, de consumir mmm, física y económicamente. Eh, esa sobreproducción en realidad desde una perspectiva eh, ecologista también se da desde el punto de vista de los límites del planeta. Eh, pero bueno, ahí es, es otra cuestión, la, la trataremos más tarde y el propio sistema eh, se inventa, digamos, mecanismos e innovaciones para superar esas crisis de sobreproducción. Eh, cuando se dan estos, estas crisis, eh, desde estos ámbitos, digamos, más eh, ortodoxos y, y desde las élites, no hablan de sobreproducción, hablan de, de, de falta de demanda, ¿no? Es decir, ponen la responsabilidad de que no consumimos suficiente cuando en realidad es que se produce eh, demasiado, ¿no? eh, En... Desde los años 70 se da un proceso de financiarización de la economía, de aumento del crédito como respuesta a esta sobreproducción. Todos los procesos de digitalización, eh, informatización y ahora robotización también son respuesta a, a cómo superar esta crisis de sobreproducción y generar eh, nuevas demandas. ¿no? Eh, yo creo que la COVID y, y la situación de confinamiento a nivel global eh, lleva al límite esa dimensión de sobreproducción, ¿no? ya que el consumo se reduce a lo esencial. Eh, eso no es así en todos los casos, ¿no? hay, hay gente y, y sectores de la sociedad que han seguido consumiendo eh, más allá de lo esencial, eh, pero sí que las clases populares, eh, a causa de la incertidumbre que genera eh, la situación económica, las situaciones de paro de personas que están en ERTE, en trabajo informal que no pueden eh, conseguir sus fuentes de trabajo, pero también la, aquellos que tienen trabajo, la incertidumbre de la situación lleva a que reduzcamos el consumo pues eso, ¿no? a, a, a lo más cercano a lo esencial y eso pone más evidencia que nunca eh, esa sobreproducción. ¿no? Eh, insisto, ¿no? ellos, ellos estos, eh, esas instituciones, esas eh, instituciones, economistas, ortodoxos, medios financieros, nos hablan eh, de que hay que eh, fomentar la demanda, es decir, que la crisis no es sobreproducción, sino de, de demanda, ¿no? eh, esta, Estas crisis, no solo estas, sino también eh, las anteriores, la de los años 70, 73, 80, eh, la del 2008, la de los años 90 eh, en América Latina, en el sudeste asiático, tienen una dimensión como, como la actual. Eh, de sobreendeudamiento. Eh, la, la deuda nunca había crecido de forma tan rápida hasta niveles tan altos y eh, en todos los sectores eh, como en los últimos 10 años. Desde 2010 hasta 2020 se ha dado un crecimiento brutal tanto de la deuda privada especialmente la deuda corporativa, es decir, la deuda de las empresas, también la deuda de las familias, no en el Estado español, donde ha habido digamos una estabilización de la deuda de las familias, pero en, en otras regiones como en Asia, por ejemplo, en algunos países de América Latina o en Estados Unidos, ha seguido creciendo la deuda de las familias, pero como digo, ¿eh? sobre todo la deuda de las empresas, eh, y la deuda pública, la deuda pública tanto en los países eh, de la periferia o países del sur, como de los países del centro del sistema, nunca había estado eh, tan elevada. ¿no? Esto no solo lo decimos eh, ¿no? las personas que trabajamos en temas de deuda desde una mirada crítica, sino que el propio FMI o el Banco Mundial desde hace ya más de un año están avisando de que estos niveles de endeudamiento están eh, digamos por encima de lo que podríamos considerar sostenible ¿no? desde un punto de vista financiero y, y, y puramente capitalista. ¿no? Para nosotros dejaron de ser sostenibles hace, hace muchos años estos niveles de, de endeudamiento. ¿no? La, la COVID, eh, la crisis de la COVID y el impacto económico que tiene esta crisis ha disparado este endeudamiento. Eh, como ejemplo, en el Estado español la deuda de las empresas se disparó en más de 55.000 55 millones de euros desde marzo. solo en cuatro meses de pandemia, entre marzo y junio, porque el, el dato es de, es de agosto, digamos, eh, y cuenta la, el incremento de deuda corporativa de las empresas desde marzo hasta junio. ¿no? Eh, esto es, equivale más o menos a, a un 5% del PIB, es, es una brutalidad eh, el, el aumento. Eh, la deuda pública del Estado español se prevé que se sitúe por encima del 120 del PIB eh, este año eh, y hasta el 125 a partir del año que viene. Eh, y eso no es una situación exclusiva del Estado español. La situación es la misma en Francia, es la misma sobre todo en Italia, eh, pero sobre todo es una situación muy desesperada eh, en los países del sur, en África subsahariana, en algunos países de América Latina, como por ejemplo Ecuador, eh, o El Salvador <coughs> eh, o, hoy voy a hacer un apunte ahí publicitario eh, el, los ministros de finanzas del G20 se reunían hoy para discutir sobre una nueva propuesta eh, y leeréis, igual, igual consigue algún espacio en los medios pero quizá leéis ¿no? que el G20 eh, ha acordado una solución para aliviar o cancelar la deuda de los países del sur es absolutamente mentira eh, lo que han hecho es, esta, es, es acordar un sistema eh, para reestructurar las deudas de manera que esas deudas se paguen en otros términos, es decir, con más tiempo, con menos intereses, eh, pero que se paguen, eh, de, bueno, eh, condenando a, a los países del sur, especialmente a países de, de África subsahariana y, y América Latina, eh, a un incremento del, del empobrecimiento eh, brutal y a una crisis económica eh, brutal. Luego iré un poco más a ello con el tema de las respuestas de las, de las crisis. ¿no? Eh, como os decía al principio, ¿no? estas, estas eh, raíces digamos de, más profundas de la crisis económica que estamos viviendo, eh, también mmm, las tenemos en el ámbito de lo, en el ámbito de los, de los límites físicos de este crecimiento. ¿no? La evidencia de la emergencia climática, la necesidad de la transición eh, ecológica y e energética, el pico del petróleo y la necesidad de, eh, de hacer esa transición eh, hace que, que, que, que también eh, el sistema capitalista esté llegando a ese límite y esté sufriendo eh, esa crisis eh, ambiental que desde hace años los movimientos sociales eh, venimos denunciando, venimos eh, reclamando que se, que se tomen medidas y, y políticas y cambios eh, radicales en los modelos de consumo y producción. Eh, y, y, y, no, y no es un tema de que ahora de golpe sean conscientes de eso, sino que sufren eh, las consecuencias de esos límites físicos eh, del crecimiento. ¿no? Hay gente en esta sesión que puede hablar mucho mejor que yo sobre este tema, por lo tanto, si después en el debate queremos profundizar, pues podemos eh, ir ahí. ¿no? Eh, esa crisis, eh, eh, digamos, de producción financiera con el sobreendeudamiento ambiental, tiene también sus. Eh, su, su dimensión ¿no? en esa este idea de crisis multidimensional eh, social con el, el incremento de la desigualdad, el empobrecimiento, la explotación laboral, eh, los, los impactos del, del patriarcado. No voy a extenderme con eso, pero me parece importante decirlo y luego hablaré un poco más de esa multidimensionalidad de, de, la, de la crisis ¿no? y, y causas profundas de esa, de esa crisis social. Vamos a ponerle solo ese epítete. Eh, en uno de los, Voy a intentar ir haciendo eh, relación con los comentarios que decíais En uno de los comentarios eh, de qué es lo que os indignó de la crisis anterior Alguien hablaba ¿no? de esas inversiones inútiles que se han llevado recursos Que luego se convierten en deuda, como, como el caso del, del Castor ¿no? eh, Yo creo que en, que en esta crisis como en otra también se hacen evidentes esos desajustes ¿No? entre las necesidades reales de la, de la población y de las clases populares eh, y lo que son los sectores rentables, eh, que son los que reciben el capital, los que reciben las inversiones y los que generan eh, los beneficios para, para las empresas. ¿no? Eh, para mí eso también está dentro de las, en, en el fondo de las raíces eh, de la crisis que estamos eh, viviendo. ¿no? Eh, ¿Cómo voy de tiempo? Es que voy, no, no me veo esto. Voy a hablar un poquito más sobre la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué diferencias hay con crisis anteriores? Eh, y, y me pararé cuando acabe esta, eh, esta sección. Eh, cuando lo dejé me propuso esta, hacer esta sesión, me decían ¿no? que comparase con la crisis de 2008, yo, yo insistí en que no fuese solo con la de 2008, que, que, que hablásemos de otras crisis anteriores, ¿no? Eh, creo que es importante reconocer que esta crisis no es igual que a ninguna de las anteriores. Ahí estoy de acuerdo con el FMI eh, cuando dice que esta es una crisis como no ha habido otra eh, antes. no? A crisis like no other, es como el titular eh, del último informe eh, de perspectivas económicas del FMI, no sé si el último o el, o el penúltimo. Eh, por diferentes razones, una es por el impacto, eh, los cálculos incluso del establishment, el, el mismo Banco Mundial está calculando que la pobreza a nivel global se aumentará en más de 257 millones de personas eh, que entrarán en situación de pobreza a causas del impacto de esta crisis, eh, los cálculos de Oxfam eh, lo sitúan en más de medio... En perdón, 500 millones de personas, medio billón eh, inglés, perdón, eh, 500 bi millones de personas, Esto es, bueno, 500 millones de personas es una cifra que lo dices muy rápido y es imposible de, de imaginar. ¿no? Eh, significa no uno, sino eh, cientos de pasos atrás en eh, los avances que ha habido en algunos países para eh, reducir el empobrecimiento eh, y si no la desigualdad como mínimo, eh, la situación eh, desesperada que eh, en la que vivía mucha gente. Bueno, pues eso, esta crisis va a tener ese, ese impacto eh, principalmente a través de las pérdidas de puestos de trabajo. Eh, se nos plantean esas pérdidas de puestos de trabajo como algo temporal, eh, pero es posible que no sea así, que la recuperación no sea generando más puestos de trabajo como nos están eh, planteando desde algunos sectores. Eh, la Organización Internacional del Trabajo estima que las horas de trabajo perdidas en el segundo trimestre, que es el trimestre del, del global lockdown, ¿no? del confinamiento global, eh, se eleva a casi 500 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Es el 17% de los empleos de las horas de trabajo existentes en el mundo. Es una brutalidad. Eh, los, los países de ingreso eh, medio y bajo son los más afectados, los países de la periferia, empobrecidos. ¿no? Eh, el 23% de las horas de trabajo en esos países eh, se perdió durante ese segundo eh, trimestre del año. Como os decía, ¿no? nos hacen crecer que, creer que una vez haya una vacuna, una vez la cosa vuelva a una cierta eh, normalidad, eh, eso se recupera, pero eso sabemos por crisis anteriores eh, que no es así, ¿no? Que, que la regeneración del sistema no siempre se hace generando puestos de trabajo y, sobre todo, no se hace generando puestos de trabajo eh, dignos. ¿no? Eh, obviamente, esos puestos de trabajo se han derivado en una pérdida perdida, perdón, de ingresos a escala eh, mundial. Eh, Los cálculos de la misma OIT para esos tres primeros eh, meses de, del año es que, no, perdón, para el, para los tres primeros trimestres de 2020 eh, se eleva el 10% de la capacidad de ingresos de las clases trabajadoras a nivel global. Eh, son más de 3,5 billones billones españoles de dólares estadounidenses eh, de pérdida de, de capacidad de trabajo, perdón, de capacidad de ingreso para las clases trabajadoras. ¿no? Eh, para nosotras, eso significa precariedad, significa empobrecimiento para las, para las clases populares, sobre todo para las clases más empobrecidas en los países del sur, pero para el sistema también es menos gasolina, es menos consumo. ¿no? Os, os decía, hay un reantecimiento del consumo que viene de antes, que viene de esa pérdida de peso de las rentas del trabajo y de los, los ingresos de las clases trabajadoras eh, sobre, de peso del, de las rentas del trabajo sobre el PIB, eh, y, y que implica menos consumo y, por lo tanto, menos demanda y, por lo tanto, eh, sobreproducción, como decía antes. ¿no? Eh, esta crisis llueve sobre sobremojado, es decir, el sistema en realidad no se ha recuperado de la crisis de 2008 y, sobre todo, las clases trabajadoras no nos hemos recuperado de la crisis de 2008. Esa idea de que hubo una recuperación más o menos entre 2013-2014 y 2018 la, la, las, los trabajadores y las trabajadoras eh, no lo hemos visto al menos en el Estado español y en muchos otros eh, países como Grecia, Italia y, y países del sur ¿no? eh, las, eh, os doy una estadística que sacó en enero de este año la, la OIT también, ¿no? eh, en en 2009, las rentas del trabajo, es decir, los, los sueldos, suponían el 66% del PIB. En 2017 suponían ya solo el 61%. Eh, y, y ese porcentaje, digamos, iba en, en decaída, ¿no? Son eh, 64.000 millones de euros menos anualmente en manos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Es empobrecimiento para nosotras, pero también menos gasolina para el sistema, como decía, ¿no? Eh, esa, esa pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras se da no solo por eh, un aumento del paro o un, o un mantenimiento de, de, de altos niveles de desempleo sino sobre todo también por el número de trabajadores pobres eh, que hay en, en ese periodo de recuperación económica ¿no? esto sobre todo en el Estado español, en, en nuestro país eh, la OIT también señalaba que el 23% de los trabajadores y trabajadoras en, eh, perdona, de las personas en edad laboral estaba o en paro o no trabajaba las horas que necesitaba y el 12% no ganaba lo suficiente para llegar a final de mes, esto no es personas que están en paro sino personas que tienen que tienen trabajo pero eh, este trabajo es precario, ¿no? todos los procesos de subcontratación, uberización del trabajo y simplemente incremento de, de dinámicas de explotación laboral que tienen mucho que ver con ese proceso de financiarización de la economía financiarización de las empresas y endeudamiento de las empresas las empresas para devolver esa deuda eh, el, el, la estrategia que siguen es eh, forzar eh, la, la, la explotación laboral, la reducción de los, de los costes laborales eh, para poder salir a, a flote ante una situación en la que no aumenta el consumo y por lo tanto no aumentan eh, sus beneficios. ¿no? Eh, ahí se da un fenómeno eh, que últimamente siempre saco porque hace cierta gracia la, el concepto, que es un incremento brutal del número de empresas zombi. Las empresas zombi son esas empresas que su deuda eh, es tan elevada que los, los ingresos solo dan para cubrir los gastos financieros, es decir, los pagos de, de, de interés. En enero de este año eh, el FMI y el Banco de España eh, alertaban del incremento de empresas zombie en el Estado español y la crisis ha multiplicado este fenómeno eh, en, en nuestro país. ¿no? Eso también existe en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos y en, y en otros países, sobre todo del, del centro del sistema. ¿no? Eh, y finalmente, bueno, Finalmente no, no, decía que yo he sobremojado, hoy el FMI sacaba el informe sobre el Estado español alertando de los riesgos de aumento de desigualdad eh, en España a causa de la, de la crisis eh, y esa desigualdad, digamos, es, es, es ya una característica del sistema eh, y de hecho Oxfam eh, denunciaba hace poco ¿no? que el número de millonarios de mil millonarios en el mundo se ha duplicado en la última década mientras vivíamos ese proceso digamos, de precarización de las clases eh, trabajadoras. ¿no? <coughs> Vuelvo a la pregunta eh, y, y, y acabo, acabo en un momento. ¿no? Eh, ¿Qué es diferente respecto a, a crisis anteriores? Mm, decía, ¿no? el, el impacto es mucho mayor, la crisis like no other. Eh, llueve sobre mojado. Pero además el alcance desde un punto de vista geográfico eh, es también eh, muy diferente. ¿no? En, en otras crisis normalmente el impacto se focaliza en una región, se focaliza en los países del sur, en los países emergentes, en, uno, en un continente, en América Latina, en el sudeste asiático, en la periferia europea como la crisis de 2008, 2010, eh, pero en este caso la crisis afecta a todo el mundo. El incremento de deuda que os hablaba antes se da en todo el mundo, en los países de la periferia y en los países del centro del sistema, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en África, en Asia. Eh, y, y el impacto de esta crisis también se da en todas las regiones y en todos los niveles de renta, digamos, de, de, de los países. ¿no? Eh, afecta a algunos sectores de forma más importante por el impacto directo de lo que sí que es la pandemia. ¿no? Por ejemplo, el tema del impacto en el sector turismo y el sector servicios vinculado al sector turismo. Eso es importante porque el sector del turismo eh, era, hasta el año pasado, eh, el segundo sector en creación del PIB a nivel mundial después eh, de, del vinculado con el, con el petróleo. En ese sentido, el, el, el impacto en el sector turismo es muy importante a nivel global, pero es muy importante para algunos países que dependen especialmente del turismo. Y no estoy hablando solo del Estado español, donde ese impacto es muy importante, pero sobre todo de países del sur eh, que dependían de ese turismo para mantenerse, digamos, un poco a flote. ¿no? Y países, por ejemplo, del Caribe están absolutamente hundidos económicamente eh, porque su principal fuente de, de ingresos, hasta el 80% o el 90%, era precisamente el, el turismo. ¿no? Otra característica diferente de esta crisis es la rapidez. Los mecanismos de contagio han sido mucho más potentes por el efecto del, del confinamiento global, eh, pero también eh, porque nos ha pillado en, en, en, un, en un proceso que ya veníamos ¿no? de agotamiento del de, proceso de globalización, del crecimiento económico, etcétera. Y ya la última cosa, ya veo a, a, a Nicola ahí, Solo una última, que creo que también es diferente, es que la sensación de incertidumbre, que siempre está presente en otras crisis, es mucho mayor en esta crisis. Eh, el no saber qué va a pasar, eh, por mucho que nos intentan vender la, la, la, la, la idea de que eh, una vez tengamos vacuna, esto va a volver a la normalidad. Eh, esa incertidumbre está ahí, está en los sectores económicos también, en los inversores, no mucho en los, en los sectores financieros, eh, pero bueno, es, es algo que yo también apunto como diferencia de crisis anteriores y lo dejo ahí de momento. Hoy, hoy ya me he pasado el total del tiempo, Nicola. No, no, un montón de mensajes, no, no No te, no, no te preocupes, eh, No llevas 30 minutos, vale. pues aprovechamos el momento ahora, te traslado igual dos preguntas, sí que estamos recogiendo más preguntas, pero igual para la pausa no entramos tanto en las preguntas más de interpretaciones, igual para eso en la segunda parte tenemos como más tiempo, y ahora eh, te quería trasladar una pregunta que es muy buena, si las empresas privadas están muy endeudadas, ¿han vivido por encima de sus posibilidades? Y una otra pregunta, eh, mi duda es cómo denunciar la lógica de la deuda en un momento en el que lo que se dice es nos endeudamos para defender servicios públicos, salvar la sanidad, etc. Sabemos que después viene la austeridad pero en este preview me parece muy difícil conseguir hacer un discurso crítico de la deuda. Así, dos preguntas relacionadas con el tema deuda, si, si te parece respondes ahora y luego las otras preguntas, tra tra tranquilos, lo tenemos recogidos y, eh, y lo vamos a, a hacer en la segunda parte si os parece bien. Vale, la segunda pregunta no la he entendido muy bien, si me la, si me la podéis vale. enganchar en el otro chat o en este chat no de esto sí. la, la ah, primera ¿sí? sobre el si las Mírate empresas lo... sí pero te lo pongo en el eh, en el chat del Zoom vale eh, la, la primera pregunta sobre si las empresas han vivido por encima de sus posibilidades eh, yo diría el sistema ha vivido por encima de sus posibilidades y, y las empresas como parte esencial de este sistema no es decir el, el proceso de financiarización que va de, de la mano de ese proceso de endeudamiento eh, de, las, de las empresas eh, se da precisamente eh, como estrategia para seguir con el crecimiento económico o para retomar eh, después de, de momentos de crisis el, el crecimiento económico a través del endeudamiento ¿no? a través eh, del crédito eh, a través de instrumentos de inversión que en realidad también generan deuda en muchos, en muchos casos ¿no? eh, eso eh, han vivido por encima de sus posibilidades. Ha, ha sido la, la forma de sobrevivir en, en, en muchos casos, sobre todo en el caso de las grandes empresas, ¿no? Eh, se focaliza en muchos casos en, en la deuda de las eh, pequeñas y medianas empresas. De hecho, hoy el, el, el informe del Fondo Monetario Internacional eh, alerta del alto endeudamiento de las pymes en el Estado español. Pero si nos fijamos en el endeudamiento de las empresas del IBEX 35, eh, es brutal y lo arrastran desde hace años. ¿no? Y de hecho, antes de la crisis del 2010, eh, este, eh, ya había un, un sobreendeudamiento muy importante de las grandes empresas del IBEX que habían eh, financiado, pues, por ejemplo, su expansión a América Latina a través de este endeudamiento. ¿no? Eh, y sí, sí, se supera esa idea de la... De, de la crisis de sobreproducción, de, de no tener demanda a través del incremento de deuda. Sí, podemos decir que han vivido por encima de sus posibilidades, o más bien que ha sido su modo de vida esa, ese, ese endeudamiento, sobre todo para las grandes empresas, esas empresas muy financiarizadas, que son las que, las que manejan el sistema, ¿no? las que guían ese sistema. Y la segunda es la lógica... Uy, perdón, que se me está yendo. Eh... Es una muy buena pregunta, ¿eh? la de cómo denunciar la lógica de la deuda en un momento en que nos endeudamos para defender los servicios públicos. Yo creo que hay que eh, denunciar el impacto de un sistema, eh, es decir, que, que, no, que nuestra, nuestra crítica ha de ir, ha de ir más allá eh, del momento puntual y de si ahora el, el gobierno se necesita de endeudar para eh, hacer frente a los gastos, eh, digamos, de, de, defensa, de defensa o de... Eh, supervivencia de los servicios públicos. ¿no? Eh, la, la crítica de ser mucho más profunda de, hacia un sistema, digamos, que no responde a cubrir las necesidades de la población, ¿no? una economía que no tiene la vida en el centro y esas necesidades en el centro, sino que como responde eh, a, a criterios de competitividad, acumulación de beneficios, etc., utiliza la deuda eh, como estrategia de crecimiento de alguna manera ¿no? eh, y, y, sé, y sé que es complicado ¿no? pero mm, no, sé, no sé si respondo y creo que es un tema más para debate eh, vale, sí, sí, ya. perfecto sí, sí, si os parece seguimos con, con la última pregunta que tienes preparado y después empezamos con el debate en, en grupos y la última es, perdón claridad del procedimiento? No, ah, vale. Yolanda, si te parece bien, eh, ac acaba tu presentación ah, y, después vale, pasamos... eh, no, <risa> Eso. y después pasamos a, al debate de los, de, en, en grupo. Así, tranquilamente, acaba tu presentación y hacemos el segundo pase. Gracias. Disculpas. Eh. <risa> vale. Eh... De hecho, la última parte de la, de la presentación es eh, cómo han respondido las instituciones en anteriores crisis económicas, que está más vinculado con el tema del Next Generation eh, Europe. Eh, pero antes de entrar ahí, eh, antes he dicho ¿no? que, que cambia respecto a crisis anteriores, pero también me gustaría señalar tres cosas que no cambian en absoluto respecto a crisis anteriores. Una es y sobre todo desde la crisis eh, de, de los años eh, 90 y especialmente de la, de la de 2008, es que los mercados financieros funcionan totalmente desconectados de la economía real. no Vimos, por ejemplo, como hace do, dos o tres días con el anuncio de la vacuna de Pfizer, yo tampoco lo sé pronunciar, Pfizer, eh, las bolsas se, se dispararon en crecimiento simplemente porque hay una expectativa, digamos es, es, es, esa dinámica de especulación no cambia, eh, y, y es lo que mmm, a, algunos eh, se basan para decir que la recuperación está cerca, ¿no? Como crece la bolsa sin tener ninguna relación con la economía real, con la generación de puestos de trabajo, con el cubrir eh, necesidades, eh, pues les parece que todo ya está bien o todo ya va a estar bien, ¿no? Eh, un segundo impacto que no ha cambiado, y eso pasa en todas las crisis, es que aumenta el trabajo no remunerado de las mujeres, y en este caso también, especialmente, la violencia sobre las mujeres. Eh, y es algo que se utiliza como, como amortiguador de esas crisis, ¿no? Es decir, que forma parte de la posibilidad de que esas crisis no acaben en, eh, en un estallido aún, aún mayor. ¿no? Eh, y finalmente que unos pocos salen ganando de las crisis, unos pocos se benefician de esta situación de crisis, en este caso, por ejemplo, el caso de Amazon o las tecnológicas, eh, y que hay los que siempre ganan, digamos, los poderes económicos, actúan de forma egoísta. ¿no? Ese, esa idea de la privatización eh, de beneficios y la socialización de pérdidas se ve claramente en el último informe que ha publicado esta semana Oxfam, eh, en el que denuncia el. el la distribución de dividendos eh, de las empresas del IBEX eh, 35 incluso por encima de, las, eh, de los beneficios que tuvieron, que tuvieron el año pasado, como en el caso de, de Telefónica, ¿no? eh, Es decir, preveyendo que las cosas eh, ya iban a ir mal eh, reparten esos dividendos a la vez que reclaman ayudas del Estado y de organismos internacionales como el Banco Central Europeo, ¿no? En el caso de Telefónica es, es, es ese caso, ¿no? Eh, voy a lo de cómo han respondido a las instituciones en, en, en crisis económicas anteriores y también están respondiendo en esta. ¿no? El primero es el tema de un cambio de retórica. ¿no? Siempre que hay una crisis, eh, hay una respuesta narrativa, ¿no? retórica, diciendo hemos aprendido la lección, vamos a cambiar. ¿no? Eh, después de la caída de Lehman Brothers, íbamos a reformar el capitalismo y acabar con los eh, paraísos fiscales. Eh, ahora se vuelve a decir que vamos a cambiar acabar con el no acabar pero a reformar el capitalismo voy a hacer una muy breve eh, compartición de pantalla porque me parece eh, curiosa y así os arranco una pequeña sonrisa eh, algunos de vosotros sé que ya habéis visto esto eh, Brufau que es el presidente de Repsol la petrolera eh, del Estado español dice que el sistema capitalista y el, la búsqueda de resultados a toda costa ya no funciona que hay que cambiarlo, que hay que pasar de un, y se lo voy a leer porque es que es, es espectacular, ¿no? Eh, es preciso pasar de un modelo basado en la rentabilidad y la redistribución a toda costa a otro cuyo objetivo sea la creación de riqueza inclusiva y sostenible. Esta es eh, la respuesta, digamos, retórica a esta crisis, como la anterior fue la de vamos a acabar con los paraísos fiscales y con esas manzanas podridas eh, como son eh, Lehman Brothers en nuestra eh, economía. ¿no? Eh, hace dos semanas el Foro Económico Mundial, los de Davos, sacó un vídeo diciendo que eh, ya era hora de acabar con el neoliberalismo, por favor. Ya va siendo hora que acabemos con el neoliberalismo. La, la, la operación de greenwashing y social washing eh, de, las, de los grandes poderes económicos está llegando a niveles que igual no habíamos visto en otras eh, crisis. ¿no? Eh, en crisis anteriores eh, y en esta también se dan paquetes de estímulo, de estímulo fiscal, de ayudas multimillonarias en muchos eh, casos, focalizadas a salvar eh, ciertos sectores. ¿no? En la crisis anterior sobre todo fue el sector financiero, los bancos, eh, pero eso también se da en, en, en crisis anteriores. ¿no? El caso, por ejemplo, eh, de la crisis argentina de 2001, eh, en realidad la deuda que lleva esa crisis eh, se acumula eh, en, en buena medida mmm, eh, por, la, por el rescate de, de empresas en crisis y, y procesos de privatización y venta de esas, eh, de esas empresas en crisis. ¿no? En el caso de la crisis de deuda de Ecuador también de los años 90, eh, también se inicia con una socialización de deudas privadas ¿no? hay una crisis económica en el país eh, se rescata al sector privado esas deudas privadas se convierten en deudas públicas y esa deuda pública genera una crisis de, de mayores dimensiones ¿no? eh, ahora también estamos viendo y especialmente con este paquete del Next Generation Europe lo veremos en más detalle que esos paquetes de estímulo fiscal eh, se repiten para ciertos sectores ¿no? eh, se concentran en grandes empresas eh, y generan más, más deuda pública. ¿no? En el caso de la crisis de 2008, esa respuesta se, se concretó también en, en lo que se conoce como el Quantitative Easing, que fue la respuesta del Banco Central Europeo con la compra masiva de deuda eh, pública, pero también eh, privada, también deuda empresarial. También la, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene una estrategia similar para mantener bajos los tipos de interés y evitar un estallido de la crisis de deuda pública aún mayor que el que ya teníamos. Evitar o retrasar algo que ya está sucediendo, ¿no? Tratar de evitar lo, lo inevitable, ¿no? eh, En crisis anteriores, eh, años eh, 80, 90, 2000, en América Latina, África y Asia se responde con los paquetes de ajuste estructural, eh, esos... Ah, perdona, seguía compartiendo pantalla, ¿no? Disculpas. Eh, bueno, decía, ¿no? Ahora Se bien, responde con, con los paquetes de ajuste estructural, es decir, austeridad, neoliberalismo en vena, privatizaciones, eh, reformas eh, laborales, desregula desregula desregularización eh, de sectores financieros, eh, del mercado laboral. Eh, esa ha sido la respuesta a las crisis de deuda, por ejemplo de los países del sur, como digo, ¿no? en los años 80, 90 y principios del 2000, fue la respuesta eh, a la crisis de 2008-2010, especialmente en la periferia europea, en Grecia principalmente, pero también en el Estado español, como todas y todos sabéis. Eh, y de momento, la retórica nos dice que no es la respuesta ahora. Había una pregunta que habéis eh, leído ¿no? sobre, o que he leído por ahí ¿no? sobre eh, la ese endeudamiento de hoy será la austeridad de mañana ¿no? y realmente es así, el, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Unión Europea nos está diciendo que ahora es el momento de gastar, ahora no es el momento de pensar en los déficits, es el momento ¿no? de invertir y de hacer eh, estrategias contracíclicas, es decir, si hay una crisis hay que gastar para, hacer, ¿no? para, para levantar la curva en este caso de, de la economía eh, y, el, y ese es el discurso también, por ejemplo, del FMI a nivel de los países del sur. ¿no? Ahora hay que gastar, nosotros vamos a inyectar dinero en forma de préstamos sin condiciones eh, a esos países. Pero si te miras la letra pequeña de esos contratos de préstamo del FMI sin condiciones, ya dicen, este contrato es sin condiciones, pero a partir de 2021 o a partir de 2022 os recomendaremos esta serie de ajustes, ¿no? eh, reducción de los salarios eh, públicos, privatización de ciertas empresas públicas, eh, vaya, medidas de ajuste estructural, medidas de austeridad, eh, que ya están encima de la mesa en esos países. ¿no? Hay, hay países como Ecuador, por ejemplo, que ya están aplicando para hacer frente a la crisis de la deuda en la que están, eh, un programa de ajuste estructural definido por el Fondo Monetario Internacional brutal que implica pues eso ¿no? privatizaciones desregularización, eh, recortes en los salarios públicos venta de empresas públicas eh, etcétera etcétera ¿no? eh, y eh, finalmente eh, el último punto es a otras crisis se hace frente, digamos, el capitalismo, el sistema capitalista hace frente a las crisis normalmente con innovaciones, ¿no? con búsqueda de nuevos nichos que generen eh, mayor crecimiento. ¿no? La financiarización, la globalización en los años eh, 80, sobre todo 80, 90, 2000, eh, la financiarización a partir de finales de los 90, eh, es, es la oportunidad que tiene el sistema, digamos, eh, para sacar adelante eh, la, las empresas y el, el, el crecimiento económico. ¿no? Eh, ahora mismo se nos plantea la transición ecológica, ¿no? la transición hacia una economía sostenible como esa oportunidad. Eh, decía antes, ¿no? esa gran operación de greenwashing, eh, de Brufau diciendo que lo que necesitamos es riqueza inclusiva y sostenible. ¿no? Es una, una, una respuesta que siempre está ahí, ¿no? Eh, vamos a reformar, vamos a buscar nuevos nichos y el tecnooptimismo, ¿no? como la, la tecnología, la ciencia, eh, el avance, la innovación, nos va a sacar de, de esta crisis. ¿no? La digitalización, la robotización y, en este caso, la transición ecológica va a ser lo que nos va a sacar de aquí. ¿no? Lo de la economía inclusiva y la creación inclusiva de riqueza ya lo hemos oído antes. Eh, Saqué el capitalismo con rostro humano al que respondían las grandes eh, fortunas de Davos a Nuestro Otro Mundo es Posible del Foro Social Mundial, ¿no? eh, Pero bueno, la verdad es que en esta crisis, ya antes de la COVID, eh, lo que se estaba poniendo encima de la mesa es esa transición ecológica, eh, esa gran inversión eh, en, en nuevas energías, energías eh, teóricamente limpias, sin tener en cuenta los límites materiales eh, para esas energías eh, y eso es lo que nos va a sacar de esta crisis. Voy a acabar haciendo <coughs> eh, referencia a una encuesta eh, que hizo eh, el Foro Económico Mundial, los de, los de Davos, a un grupo de grandes empresas a nivel global ¿no? sobre el futuro del trabajo. Eh, el 43% de las empresas que encostaron eh, para, para, este, para esta investigación indicaron que sus planes eran reducir los puestos de trabajo precisamente por la integración tecnológica, que el 41% iban a expandir sus estrategias de subcontratación, es decir, que los servicios que tenían interna internalizados los acabarían subcontratando a empresas eh, externas, que significa un incremento de esa idea de la uberización y la precarización. Eh, del trabajo ¿no? eh, los eh, cálculos que hace a través de esta encuesta el Foro Económico Mundial es que en 2025 el tiempo de trabajo realizado por humanos será equivalente al realizado por máquinas a través de ese proceso de robot robotización ¿no? eh, y reconocían estas empresas ¿no? que la creación de puestos de trabajo se va reduciendo a medida que la destrucción de puestos de trabajo eh, se acelera cada vez más. ¿no? Es decir, que esa, esa idea de que la revolución verde, este capitalismo verde nos va a salvar creando puestos de trabajo, se contradice totalmente con los que están diciendo las empresas, que es que esos avances tecnológicos y esa innovación en realidad lo que les va a permitir es reducir los puestos de trabajo y por lo tanto los costes eh, salariales. ¿no? se nos presenta esa transición verde como una oportunidad eh, en la que la tecnología nos ayudará a generar miles o millones de puestos de trabajo, ¿no? a reconstruir mejor este Build Back Better, ¿no? a salir mejores de esta crisis, pero la realidad es que las élites eh, empresariales eh, ponen encima de la mesa que eso no va a ser así. Eh, que ellos van a querer seguir eh, generando beneficios, pero no creando más puestos de trabajo y, por lo tanto, no creando más posibilidades para las clases trabajadoras. Lo voy a dejar aquí. Perfecto. Y... Pues eh, muchísimas gracias, Yolanda. Muchísima información. Mucho, mucho contenido para poder discutir ahora o debatir en los grupos. Um, Yolanda, si ¿sí te parece, um, como tampoco hay, mira, no todo el mundo lo ha apuntado, pues yo diría que entramos um, en, en un, um, entramos otra vez con el tema de deuda, diría que ha salido bastante y directamente te hago la primera pregunta del, eh, del grupo 1, de Danto Lalia, Federico y Dani y Gaia. ¿Cómo se va a pagar la deuda del eh, Next Generation EU cuando la pagamos como privatizaciones desregalización? Ya has um, hecho algunos eh, detalles en la presentación, pero igual podrías entrar en posibilidades de, eh, de tu evaluación del futuro, básicamente. Y lo, a ver, y lo vamos a. Pues, Yo, yo, yo puedo sí. ver las preguntas, o sea, que si quieres Perfecto. voy haciendo, ¿vale? Eh... Exactamente. Y, y cuál lo podemos ligar con el grupo 8, que también ha he hecho una pregunta similar con el tema de, de la deuda. Así si tenemos eh, la, las dos preguntas más o menos así de, de, de un, un campo. ¿Qué aspecto del Next Generation EU es más preocupante, el factor endeudamiento o el discurso greenwashing? Es decir... Aún si el Next Generation tuviera un contenido que nos encantara, el problema seguiría siendo el endeudamiento, donde centrar, eh, centrámonos la crítica en la estructura insostenible basada en la deuda o en la retórica asquerosa de las élites. Si cuál esas dos preguntas, eh, si podrías responderlas y así luego seguimos. Gracias. Vale. Eh... Yo entiendo que el paquete de Next Generation eh, EU eh, tiene una dimensión de deuda porque en realidad se financia con emisiones de deuda europeas, ¿no? de alguna manera comunalizadas, ¿no? la, la Unión Europea emite deuda. Eh, que realmente no, no, no sé si contabiliza de forma de alguna forma en, en, en la deuda de los, eh, de los estados, es decir, no sé si, si se va a repartir el peso de esa deuda eh, entre los estados, pero en cualquier caso se va a tener que pagar con presupuestos eh, de años siguientes. ¿no? Eh, en cambio, la, digamos, la aportación de fondos desde Europa hacia los estados tiene dos dimensiones, una de aportaciones eh, no retornables y otra de aportaciones retornables, ¿no? otra de, de, de, de préstamo, como si dijésemos. Eh, yo creo que en este caso, en el del Next Generation Europe, el, el aspecto de la deuda es lo que menos nos tiene que preocupar. Yo creo que nos tiene que preocupar más eh, pues eso, ¿no? la situación de la deuda empresarial y cómo eso puede generar en un, en una, en un contexto en el que tengamos que, rescatar grandes empresas, tengamos que es una manera, no, no, está bien, no está bien dicho, en el que el Estado vuelva a rescatar eh, grandes empresas, ¿no? el, el too big to fail, como puede pasar por ejemplo con las, eh, con las grandes aerolíneas, con empresas eh, del sector turístico, pero también grandes empresas eh, transnacionales eh, sobreendeudadas, eh, en este caso no serían empresas financieras, sino sobre todo empresas eh, no financieras, eh, y eso derive en mayor deuda pública del Estado español. Es decir, que el Estado español, más allá de, de, de los fondos del Next Generation Europe, se va a seguir endeudando eh, fuera de eso. ¿no? Eh, en el caso de los fondos europeos, eh, la parte, digamos, en, ya no solo con préstamos, sino la, la, la de donaciones, eh, se va a hacer condicionada a que, a que los diferentes Estados miembros eh, vayan aplicando mmm, en principio no se le dice medidas de austeridad pero sí una, cierta, una, una serie de, eh, de reformas estructurales eh, que en el caso del Estado español se está focalizando mucho en el tema de las pensiones ¿no? de la privatización de las pensiones ellos no le dicen así, ¿no? pero el aumento de la, de la edad de jubilación eh, y ¿cómo le llaman? la modernización, modernización de las pensiones, es decir, por ejemplo esta medida que el gobierno ha tomado eh, esta semana o ha anunciado esta semana eh, de promover las eh, pensiones eh, corporativas, ¿no? las pensiones de empresas eh, yo creo que ahí es donde se va a centrar mucho la presión sobre, sobre el Estado español y que de momento no va a haber una presión sobre ajuste de presupuestos de presupuestos sociales por ejemplo, que eso puede venir pues, a partir de 2022 es decir, pensar que la, las previsiones que hace el, el, el propio Fondo Monetario Internacional son de que el Estado español no se recupere económicamente, es decir, que no llegue a unos niveles de paro, deuda similares a los que hay, había antes de la pandemia, que eso no es recuperación, eso es seguir en crisis, ¿no? pero bueno, que no llegue a esos niveles hasta 2025. Es decir, que esas medidas de, de austeridad que nos podemos es, eh, esperar eh, más clásicas ¿no? de, de ajuste eh, de los presupuestos, yo creo que vendrán más adelante, vendrán más bien a partir de 2022, 2023, eh, porque ahora eh, digamos, el impacto que tendría en, en aumentar el, el, el, la dimensión de la crisis eh, sanitaria y también de la recesión económica sería muy importante. ¿no? En este sentido, en la pregunta del Grupo 8, ¿de qué aspecto del Next Generation es más, más preocupante? Para mí es más preocupante el discurso de greenwashing eh, que el, el, el factor endeudamiento, porque nos van a, que, a querer eh, colar como proyectos de innovación verde simplemente proyectos de grandes empresas multi, de rescate de grandes empresas multinacionales españolas. ¿no? Eh, y creo que ahí hay que estar bien alerta sobre qué es lo que se financia eh, con estos recursos. ¿no? Porque si el, eh, si el Next Generation Europe fuese a proyectos, ya no solo de transición ecológica, sino proyectos pues, comunitarios, de economía social y, social y solidaria, de construcción de realmente una matriz económica, productiva y social eh, diferente que ponga la vida en el centro, a mí me parecería bien eh, endeudarse para financiar eso. En el fondo no tendría... Eh, una crítica a, a, a que ese instrumento fuese parcialmente generado con deuda. El problema para mí es, es, eh, es que esos, ese endeudamiento sirva eh, para ese rescate de las élites eh, corporativas, ¿no? teñido de verde, además. Eh... Perfecto. De acuerdo. ¿Sí? Perdón, y ¿Quieres ahí, vincularlo, sí, sí. No, vincularlo con la pregunta, del, es que había visto alguna pregunta y no sabía cuál era, la del Grupo 2 ¿no? que dice eh, ¿no? hasta qué punto hay que criticar el modelo que se basa en Next Generation Europe y, y qué aspectos tenemos que incidir para que ese Next Generation se destine al modelo económico que, que, que queremos. Eh, bueno, más o menos queda, queda respondida, pero yo creo que ahí, más allá de a qué empresas va, a, a, tenemos que, eh, que poner encima de la mesa una lectura crítica de esa visión tecnooptimista de la transición energética, ¿no? de, de, de simplemente financiando proyectos eh, verdes, con la amplitud que ellos ven de, de, de, de proyectos verdes, pues ya está, ¿no? ya lo tendremos, ya habremos hecho frente al cambio climático y a la recesión económica. Y nuestra respuesta tiene que ser que, que no, que eso no es en absoluto suficiente, que tiene que haber un cambio de modelo de consumo, que tiene que haber un cambio de modelo eh, que va mucho más allá de simplemente financiar infraestructuras verdes ¿no? y re de las eh, empresas. Y ahora sí. Perfecto, ahora me... me... Me he desorganizado un poco, dejadme ver. Tengo organizado algunas las preguntas en grupos. So, eh, es, es que han salido también las preguntas de la evaluación más del futuro antes, alternativas y también temas de estrategias. ¿vale? Yo, yo diría como tres, estos tres grupos han, han salido. Igual, mmm, dado el tiempo, empezamos. Te hago la pregunta. El tema de, de Grupo 6, la pregunta. No os preocupéis, lo que no respondemos ahora lo llevamos en la sesión 2 y 3. Eh, grupo 3, ¿cuál es el canal de gobernanza para acceder a esos fondos de recuperación y cómo lo transformamos, tomamos el control? Es, más una idea de, de... Por cierto, no solo una pregunta, ¿eh? habéis hecho trampa, que han salido muchas. ¿Cómo va a afectar a nuestro día a día los proyectos que finalmente se van a financiar si no conseguimos un control social sobre esos procesos para asegurar que son social y ambientalmente justos? ¿Cómo podemos excluir a las grandes empresas y los combustibles fósiles? Pues aquí ya otra vez el tema con las empresas. Um, y lo... Grupo dos ya, ya bueno 2 La pregunta del Grupo 2 ya ha centrado un poco, era como hasta qué punto hay que criticar el modelo, esto también ya lo has mencionado. Mm, juntámonos igual con la pregunta del Grupo 6, ¿cómo en un momento de estar apagando incendios en casa, pandemia a nivel nacional, desahucios, pobreza energética, crisis alimentaria, etcétera ¿podemos construir puentes de solidaridad y miradas interseccionalistas para hacer frente a a la que nos viene encima. Esto relacionado ahora con la idea de las eh, bueno de las estrategias alternativas. Eh, si te parece bien estas eh, este par de preguntas, Yolanda. Yo creo que la primera es más para la, la, la gente del ODG, ¿no? Que estáis ahí viendo el tema de los mecanismos del, del Next Generation Europe, pues os la dejo que la... La dejamos para, para la semana que viene, entonces. No, no, o que, la, contesta, o que la contestéis ahora, ¿eh? porque, porque puede hablar eh, más gente y también podríamos, quedan 15 minutos, podríamos abrir un poco el micrófono para que la gente eh, comparta, porque... Digamos que viendo la gente que está, eh, hay gente que tiene mucho más conocimiento que yo sobre estos mecanismos, ¿no? eh, Pero sí que me, me permito contestar la, la del grupo 6, ¿no? Eh, con, con, con mi opinión, yo creo que son dos procesos que tienen que ir en paralelo y que no, eh, no puedes dejar de hacer ninguno de los dos, ¿no? Es decir, el construir eh, puentes de solidaridad... Eh, procesos comunitarios, digamos, de, de, de, de sostenibilidad de la vida eh, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, eh, esas miradas internacionalistas es, es muy importante porque esta crisis no solo nos está pasando a nosotros, sino como decía, sobre todo afectará afectar a los países del sur. Eso hay que hacerlo a la vez eh, que, que atacamos las estrategias del, eh, del poder para para rescatar a los de siempre. ¿no? Es lo que ya pasó, o sea, eso sí que es la situación en la que ya nos encontramos en, en 2010, aquí sobre todo, ya no es tanto 2008, eh, con el aumento, por ejemplo, de, de desahucios, de pobreza energética, crisis alimentaria, muy parecida en, en otra dimensión a, a la que estamos viviendo eh, ahora, a la vez que se rescataban los bancos. Eh, y, y en algunos momentos, eh, yo creo que los movimientos sociales en, en, en aquella época conseguimos eh, tejer las respuestas eh, en, en las dos dimensiones. ¿no? Eh, y, y yo creo que es necesario volver a hacer lo mismo. En, en época de pandemia, con la restricción de, de libertades que estamos viviendo, es mucho más complicado que en 2008. pero creo que es imprescindible que no digamos hay que centrarse en una cosa o en la otra sino que tratemos eh, de generar procesos que abarquen los diferentes, esos diferentes ámbitos ¿no? la parte más comunitaria la parte más internacionalista de solidaridad internacional y la parte de eh, apuntar a, a los intentos de rescate eh, de las élites ya Perfecto. Um, si os parece que um, vamos a utilizar los últimos minutos, sé que hay varias preguntas todavía abiertas, hemos ya eh, eh, calificado que podríamos ir respondiendo en las siguientes sesiones también, sé que también en los chats había varias preguntas sobre temas de financiación, eh, mecanismos, eh, también eh, sobre el rol del BCE, ¿vale? todas esas preguntas que eh, quedan recogidas, pero igual os animáis a... A compartir ahora, podemos hacer la ronda, os invito a levantar la mano, a compartir la reflexión consensuada que habéis tenido en el grupo, porque me parece muy, muy interesante. Si os parece, a ver, a ver, vale, podáis levantar la mano o directamente hacer un asterisco en el chat. Los que se animan, las que se animan a eh, trasladar las reflexiones consensuadas, ¿de acuerdo? Así os dejamos también, eh, por lo menos un poco, el espacio a, a poder expresaros ahora en el grupo grande. Ojo que somos 50 personas y ojo que tampoco nos queda tanto tiempo. Por favor, eh, consensuada la, la reflexión. A ver, ¿quién se anima? Es básicamente solo leer vuestra reflexión, que tampoco es tan difícil. <risa> o si mira ya que a ver, si reflexión o si os o, o, o si alguien quiere decir otra cosa que igual no ha salido también puede ser, de acuerdo. Pero veo que aquí, aquí, Lorenz, por favor, adelante. Vale, no sé si era la mano de la pantalla o la mano del, del chat, es difícil encontrar, pero bueno, hacía hecho los dos. Bien, pues eh, leo la, la reflexión eh, que hemos llegado, sí. Um, vale. ¿Y el ¿Cuál es el canal de gobernanza para acceder a esos fondos de recuperación? No, esa es la pregunta, perdón. <risa> Crear propuestas realistas para que estas subvenciones tengan líneas éticas de justicia social y transición ecológica eh, y barrar el paso o excluir a las grandes empresas combustibles fósiles y tal. ¿No? Un poco también en la línea de que, de que se había, se había habías comentado eh, Yolanda, ¿no? Que, que algunas de estas personas que normalmente eh, son, son super corporaciones y esto y tal, y luego dicen, no, no, si se ha de ser ahora, se, se ha de compartir más o algo así. Pues, ¿cómo crear algo así? Y ¿cómo empujar a que esto ocurra? ¿no? ¿Qué estrategias para hacer esto? Gracias, Lorenz. Tengo... ¿Y es Neya? Por favor, adelante. Ay, perdón, no estaba preparada, había puesto el, el, el, el signo. Bueno, pues yo me llevo una reflexión, es de que la información que te llevas ya das un paso más adelante, ¿no? De, de cómo está funcionando realmente todo el tema de la deuda a nivel europeo, ¿no? Y que pues ahora lo, lo ideal es hacer pedagogía, porque sí que es verdad que hay mucha gente que te interesa, pero no sabe dónde encontrar esta información, ¿no? Entonces, tema de pedagogía se haga, pues más más personas estarán informadas y podremos hacer un frente común ¿no? para avanzar ante, ante, bueno, al menos que las cosas se hagan bien desde las normas, ¿no? de, que, de que sea todo más ético y todo más, más transparente. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más se anima? A trasladarnos la reflexión. Uy, Yolanda, ¿quieres responder? Yo si, sí, yo si me permites, Perfecto. porque había una pregunta en los grupos eh, sobre el tema del decrecimiento y del modelo de consumo y Perfecto. cómo... Eh, Alternativas. Si, digamos, Muy si apostamos bien. por eso, digamos, si estamos dejando gente fuera, pero eh, y vinculando con esta idea de ¿no? cómo podemos hacer que el Next Generation vaya a proyectos eh, que realmente eh, sean... Eh, digamos, que vayan en la línea eh, que nos gustaría, ¿no? Yo, yo creo que eso, y, y siento ser un poco pesimista, eso está fuera de nuestro alcance ahora mismo. Es decir, que lo que está en nuestro alcance es, es denunciar los usos de esos fondos y eh, el, el, el greenwashing, ¿no? la pintura verde que, hay, que están poniendo encima de proyectos que en realidad no nos van a sacar de esta situación. Eh, lo, lo digo porque... Quizás sí que hay algunas pequeñas y medianas empresas, incluso alguna gran cooperativa puede llegar a acceder a, a esos fondos, tengo mis dudas. Eh, pero no conseguiremos que esos fondos no se utilicen para rescatar a, a Iberdrola o para rescatar, bueno, rescatar o, o beneficiar ¿no? a, a, las, a las grandes empresas. Eh, porque salen de donde salen, que es la Unión Europea, eh, y sabemos lo que hay ahí. Eh, y porque los gestiona quien los gestiona ¿no? que, es, que, eh, que son estos gobiernos que no, que no tienen ningún problema en, en rescatar a la banca y en, en rescatar a, a una gran aerolínea mmm, con lo contradictorio que tiene eso con luchar contra la emergencia climática no se puede, no, no puede decretar eh, emergencia climática y rescatar a una aerolínea eh, en, en la misma legislatura ¿no? pues eh, hacen ese tipo de cosas ¿no? eh, y en ese sentido creo que en, en la línea de lo que decía antes, ¿no? que, que lo que tenemos que hacer es precisamente criticar eh, que hay que ir mucho más allá eh, en el cambio de modelo y en el cambio de consumo, demostrando pues, con la práctica y con la construcción de prácticas cotidianas eh, que eso es posible y que, y que y, y yo creo que la, la, el, la experiencia del confinamiento nos ayuda a... Eh, a, a vincular con esa idea del, del consumo, de centrar el consumo en lo esencial, de, de centrarnos en los cuidados, de centrarnos en, en, en una economía por la vida. Eh, un poco el hilo. En, en, en paralelo a, a eso, tenemos que denunciar que estas estrategias no nos van a sacar de aquí. Precisamente porque bueno la explicación intentaba un poco. Eh, vincular con, con esa lectura de que la crisis es mucho más profunda de lo que nos dicen. No se trata de, de crear unos cuantos puestos de trabajo para salir de este pequeño bache en el que nos ha metido la, la, la pandemia. ¿no? Y por mucho que consigamos eh, hacer más social eh, ese instrumento, eso no va a cambiar el sistema. ¿No? Y si, si el problema es que la crisis tiene raíces mucho más profundas hay que ir a esas raíces mucho más profundas, digamos, eh, para las alternativas. ¿no? Entonces, bueno, no sé, mi, esa es una opinión muy particular ¿no? que, que, que creo que eh, hacer que la Generalitat, que no tiene potestad en eso, ¿eh? el gobierno español o la Unión Europea ponga una serie de condiciones a esos proyectos, es, es, es interesante ponerlo encima de la mesa como, como alternativa y hacer esa incidencia política sobre eso, pero creo que la lucha por eh, construir otros modelos y otras economías eh, más centradas en la vida eh, tiene que ser nuestra respuesta como movimientos sociales, ¿no? denunciando lo que hay detrás de, de algunos de estos proyectos que se presentarán como verdes ante este Next Generation Euro, Europe, ¿no? verdes o de inclusión social, o, etc. Gracias. Y sí, estoy de acuerdo con, con Lorenz, que, que sea improbable no es que sea, no es que sea imposible, ¿eh? digo, se puede hacer, pero no confiar con que eso vaya a sacarnos de la situación. Eso es lo que, lo que quiero intentar. ¿no? Perfecto. en eh, Últimos minutos. Eh, Hay más ganas de, de expresar de manera verbal las, las reflexiones. ¿No? Entonces voy a cerrando para la sesión para hoy, si os parece bien. Eh, antes de marcha, primero muy importante, eh, tenemos un pequeño link con un código que hay que poner para hacer la evaluación. Sería genial si lo podéis hacer. Es eh, 30 segundos, es eh, muy, muy, muy, muy breve. Nos ayudaría mucho también para luego mejorar también las próximas formaciones. Eh, lo están, yo creo que mis compañeros lo están poniendo en el chat. Perfecto. Entra en www.mentimita.com y poner el código. Y perfecto, mira, Ana lo está compartiendo y vota, básicamente. Eh, Responder las preguntas. Genial. Eh, luego hay otra cosita antes de marcharse del fin de semana. Eh, os adelanto de que ya hemos preparado una pregunta para hacer las reflexiones para la semana que viene, ¿sabes? La semana que viene es como dos sesiones en uno, bueno, en dos días, ¿no? Viernes y sábado. Entonces ya viene, digamos, la pregunta de reflexión para... Especialmente que vamos a tratar el sábado. Eh, la pregunta en realidad es... Eh, ¿Piensa en buenas prácticas de éxitos colectivos y movimientos sociales? ¿Cuál fue su estrategia táctica y narrativa? Con Estrategia y táctica, sabéis que no, no, no es lo mismo, ¿no? Estrategia es el, el qué y la táctica el cómo. Os pongo el link a nuestro board en el chat. Os lo vamos a ir recordando también por correo, pero ahora, mira, acabo de ponerlo en el chat, que esto es el eh, board donde podéis poner, como con la pregunta de preparación, vuestras ideas. Eh, Ana. ¿Y cuál podrías dejar de compartir la, la pantalla? Creo que está perfecto. Entonces, solo un, un, una primera eh, idea sobre esas preguntas, de que tal como Yolanda exp ha eh, explicado bien hoy, las causas estructurales, las causas de la crisis y también las ideas, los, las ideas que empujan, Hacia un camino, no hacia otro, como en el Unix Generation, eh, provenen de lejos, pero las respuestas de la sociedad, eh, sociedad civil organizada eh, no partimos de cero tampoco, que llevamos ya muchos años eh, teniendo éxitos o probando estrategias. Y entonces la idea es que nos acompañen eh, también en esas sesiones estas ideas de cuáles podrían ser los éxitos colectivos. Lo vamos a, a luego entrar en los detalles en la sesión 3, pero solo adelante de hoy ya. Y con eso, em, evaluación y reflexiones de preguntas para la semana pasada. Si os parece, hacemos para... El mismo pequeño ejercicio como en el principio, podemos abrir las cámaras y también los micros, ¿vale? Podéis hablar y decir adiós, buen fin de semana o, o lo que está la gana. Y si nos escuchamos y vemos por lo menos así todo su momento, que sí que somos muchos, también para deciros que hemos sido ya 60 aquí en el, en el Zoom y 17 en YouTube, así genial. Y muchas gracias a todos. A vosotros, adiós, gracias, adiós, gracias. adiós, adiós, adiós, adiós gracias. Hasta la semana un buen fin de semana adiós. Adiós. Adiós, bon un buen fin de adiós, adiós. Hasta pronto Adiós, muy buena feina, gracias Gracias a vosotros Adiós. Chao Chao, chao Gracias